Entonces, ¿con qué papa inicia ahora sí ya el tema del santo oficio, como lo conocemos, o las ideas que hoy nos llegan? ¿Y cuáles son los papas, podemos decirlo así, no sé si esté bien dicho, más inquisidores, o que fueron más celosos de, de, de, de, de la aplicación de esta, de esta institución? Bien, mira, la herejía la dejamos, digo, no la dejamos, sino que ya la, la tra tratamos como los inicios de la herejía, sí. la herejía como una elección, una elección que a final de cuentas... Es una interpretación Una interpretación de la, de la realidad de Cristo De la iglesia, etcétera uh -huh. Pero, como decíamos primero Inició de un, de como una interpretación cristológica uh -huh. Inclusive las dos grandes escuelas de la antigüedad Alejandría y Antioquía Pues fueron aquellas que comenzaron El, el desarrollo teológico Del el desarrollo teológico cristológico uh -huh. ¿sí? Pero Aquí en el medioevo Y concretamente en la baja edad media ¿sí? Sí. De esos siglos comienza otra forma de herejía u otras corrientes, ¿sí? Otras corrientes que, que miran más bien a la, al, al modus vivendi de la iglesia en aquel entonces, ¿sí? Porque, por ejemplo, con Constantino, Teodosio, y ya no los volví a mencionar porque son, es una lista larga, pero Justiniano, en fin, entre, entre, entre otros, se le, va, se le va otorgando a la iglesia poder, pero también riqueza, ¿sí? Entonces vemos en la, en la Alta Edad Media, por ejemplo, pues que, que la Iglesia, y, y, y es parte del propio contexto, ¿verdad? Uh -huh. que la Iglesia pues, es una, una institución poderosa y una institución pues, que posee riquezas, obviamente las riquezas propias pues, de la, de, que fue adquiriendo a lo largo de los, de los siglos, uh -huh. ¿sí? riqueza eh, material pero también riqueza espiritual, eso no, no, no tendríamos que negarlo, y es. también riqueza cultural. Pero sobre todo la riqueza material o la riqueza física fueron las que introdujeron estas corrientes de herejía en este periodo. Okay. ¿sí? ¿Por qué? Eh, principalmente, pudiéramos decir, los, los herejes, si es que surgieron los herejes, pero una nue un nuevo tipo de herejía en la Edad Media. ¿verdad? Okay. Principalmente en Francia, en Italia y en lo que actualmente llamamos Alemania, que fue la, la Germania de aquel entonces, ¿verdad? Uh -huh. O el Sacro Imperio Romano Germánico. Eh, fueron varias corrientes, varias corrientes pudiéramos decir heréticas. Una de las de las primeras y de las principales una corriente milenarista uh -huh. con eh, con Joaquín de Fiore, uh -huh. ¿sí? Con Joaquín de Fiore que él habla lo que nuevamente nosotros también pudiéramos conocer como las los, las tres eras, la edad del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. ¿verdad? La era del Padre, ellos la consideraban como el Antiguo Testamento, o la edad del Padre. La edad del Hijo la consideraban, Joaquín de Fiore y sus, y sus seguidores, como la edad de, o el periodo de la Iglesia. ¿sí? Pero la edad del Espíritu Santo era una, ellos decían, una edad espiritual, en la cual este, la jerarquía iba a cesar. ¿Sí? Entonces, y eso es significativo porque, por ejemplo, cuando Pietro del Morrone, es decir, Celestino V, que es un, un monje que llega a ser papa, ellos como que vieron, vieron el renacer como de esa, como de esa eh, idea, la idea de, de, de una era espiritual. Y te digo, aquí lo importante es que ellos consideraban como el cese de la jerarquía de la jerarquía católica uh -huh. ¿verdad? esa es como una de las corrientes principales otra de las corrientes principales pues es la corriente, las corrientes pauperísticas uh -huh. ¿en qué consistían esas corrientes pauperísticas? Sí. ya eh, les eh, he comentado que la iglesia poseía riquezas sí. ¿sí? entonces estas corrientes pauperísticas criticaban la riqueza de la iglesia uh -huh. ¿sí? uh -huh. por una parte y por otra parte, pues el modus vivendi, el modus vivendi de, los, eh, de los clérigos, de los monjes, de los obispos, del mismo Papa. Entonces, ellos comenzaron a predicar la pobreza de Cristo. ¿Sí? Que, que ya estaban mucho de riqueza y de poder, ¿verdad? Sí, entonces ellos, ellos, ellos comenzaron a, a predicar la pobreza de Cristo y a, y a entrar otra vez en, en el discurso de si Cristo era pobre. ¿verdad? Oh, si cristo sí, era pues, pobre entonces luego entonces pues la, la iglesia tiene que ser pobre si cristo era pobre luego entonces los, los clérigos eh, y el papa y los obispos pues tenían que ser pobres uh -huh. entre ellos pues el más, el más importante de, la, de, los, eh, de los movimientos por así decir pauperísticos pues fueron los valdenses ¿verdad? los valdenses que predicaban una, una pobreza ¿sí? uh -huh pero con extremos, es decir, predicaba una pobreza, pero a final de cuentas una pobreza criticando a, a, a la jerarquía eclesiástica, pero eh, como un rechazo a, a todo uh -huh. aquello que fuera eh, eclesiástico-clerical. Uh -huh. Surgieron otros movimientos pauperísticos, ¿verdad? pero que fueron, por así decir, como dentro de la iglesia. Tenemos la... la la, la figura de San Francisco de Asís que también fue un movimiento pauperístico pero que más que criticara a la iglesia pues más bien surgió para renovarla así como por ejemplo San Francisco en el frente al Cristo de San Damiano si sí. sí, escucha o al menos tiene, hay este, este pasaje verdad de que Francisco reconstruye mi iglesia que como ves está cayendo a pedazos Francisco reconstruye la iglesia de San Damiano pero después dice no no es esta reconstrucción la que mm. se quiere, sino una reconstrucción más bien espiritual. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué, el, ¿por qué el movimiento de Baldo, en los valdenses, y el movimiento de Francisco tuvieron fines distintos por la obediencia a la iglesia? Ah, Baldo okay. rechaza, Francisco obedece. Okay. ¿sí? Y, pero también su, después de Francisco, o de San Francisco, surgieron unas herejías, ¿verdad? Llamadas, por ejemplo, los franciscanos espirituales, que, que era un poco también pues esa, esa crítica y esa, pues, ese rechazo a la, a lo, al, al estado clerical okay. ¿sí? y otra corriente pues la corriente cátara uh -huh. ¿sí? o sea son tres, pudiéramos decir, son tres tipologías de, de herejía uh -huh. la corriente cátara que surge en el sur de Francia eh, la cual proclama o predica eh, una un modus vivendi más puro, hoy en griego quiere decir puros, los puros entonces dice no, la iglesia se ha estado pervirtiendo, ya, no, ya tiene una moral y una costumbre, es que no son, no son de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó, entonces ¿qué es lo que se, qué es lo que se dice? bueno, pues entonces vamos a volver a ser, a ser los primeros, como por ejemplo en la antigüedad, pues los montanistas ¿verdad? O, o hubo diversos grupos en los cuales se predicaba como esta, como esta pureza, ellos también Solamente que eh, la, la cuestión de ellos fue que todos tuvieron una, una idea maniquea, sí, o sea, un movimiento hasta cierto punto maniqueo entre el bien y el mal, lo material y lo espiritual. Inclusive decían las cosas materiales o las realidades materiales, inclusive el mismo cuerpo pues fue creado por, por el Dios malo, ¿verdad? el espíritu y todo eso fue creado por el Dios bueno entonces eh, te, había esta esta esta situación de la la cuestión del puritanismo por así decir ¿Sí? Servicio inmobiliario Ferval. Te ofrece en la zona más confortable, rodeado de la naturaleza y de mayor plusvalía en León, terrenos en Comanjilla con vista directa a la presa de 200 metros cuadrados, precio de 135 mil de contado o a tres pagos. Escrituración inmediata, con servicios, entrega inmediata de tu terreno a 3 minutos del eje metropolitano y carretera a Comanjilla. Zona privada con barda y malla perimetral, caseta de vigilancia, con videovigilancia y circuito cerrado. Entrada de acceso automatizada. Paisajes y vistas panorámicas a 100 metros de la presa Facilidades de pago hasta 100 meses Promoción de pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado Promoción válida hasta el 30 de enero del 2022 Informes al teléfono 477-143-4479 Ferbal, liderazgo inmobiliario Bien, pues esta corriente cátara que Ajá. buscaba una, una perfección Una perfección en el estilo de vida, pero teniendo esta, esta matriz maniquea, verdad uh -huh. entre lo bueno, lo malo, la lucha del bien y el mal, el, el mundo creado como malo, el mundo espiritual, el alma como buena, también plat, platónica, o sea, todo esto. Y principalmente fue por esta, por esta realidad cátara que sí. surgió, eh, propiamente, pues los, los primeros, aquí si sí pudiéramos hablar ya de antecedentes próximos de la Inquisición. ¿Sí? En estos siglos, del siglo, finales del siglo XI, inicios del siglo XII y lo que sigue, se elaboró un pensamiento católico antierético que permitió la condena. ¿La condena de qué? De los herejes. ¿sí? De los herejes principalmente en estas tres corrientes. La milenadista con Joaquín Odifiore, eh, los movimientos pauperísticos y la corriente cátara. Se buscó realmente pues una, una represión de la herejía, ¿verdad? Una, una represión... Pero una represión primero desde el punto de vista violenta, okay. es decir, no se, no se tiene todavía la Inquisición, sino se busca poco a poco cómo reprimir o acabar con la herejía y cómo acabas con la herejía, acabando con los herejes. Okay. Dentro de lo que, lo que ah. es importante mencionar es que el primer antecedente ya directamente de la herejía lo tenemos con el Papa Lucio III uh -huh. ¿sí? en el 1184 con un documento llamado Ad Abolendam ¿qué decía ese documento? pues este documento impone con ese documento el Papa Lucio II okay. Ad Abolendam 1184 impone a los obispos perseguir a los herejes es decir, okay. los obispos tienen el oficio de perseguir a los herejes y las autoridades civiles tienen la, la, pot la potestad y la tarea de eh, cumplir la sentencia uh -huh. impuesta por los obispos. El poder civil y el poder clerical, o el poder, el poder secular y el poder espiritual otra vez se unen. Se unen para hacer frente a una realidad, a una realidad que nace en un ambiente cristiano y católico. ¿sí? La iglesia no tiene como el, como el objetivo de derramar sangre, por lo tanto, solamente juzga. Uh -huh. Y después emite una sentencia que, los, que es cumplida a través del, del brazo secular o del poder civil. ¿Sí? Ahí todavía entonces sigue la, la, la, la mezcla entre el poder político y el poder eclesial? Sí, digo, esto, esto, desde, esto desde Constantino en adelante. ¿verdad? Ok. Y una pregunta, sí, desde su punto de vista, ¿en qué punto eh, estos antecedentes o inicios de la Santa Inquisición? Surge como un deseo natural de purificar o de mantener una ortodoxia de fe. ¿Y en qué momento fue para protegerse? Porque usted me, nos ha dicho que eh, varias herejías criticaban la manera de vivir de algunos clérigos, de algunos obispos. ¿Dónde está, podríamos decirlo, dónde, dónde termina la, la, la buena intención y dónde comienza lo, el tema este de violencia y todo ese tema? Bien, aquí lo importante Pues es eh, Cabe mencionar Que En un inicio Por ejemplo, pienso en, en, en aquellos que, que predicaban la pobreza de Cristo Predicar la pobreza de Cristo Pues es algo bueno ¿verdad? Uh -huh. Lo le pasó a San Francisco de Asís Que sí. lo predicó frente a, frente a una realidad Que, que la iglesia estaba viviendo ¿sí? Aquí Pudiéramos decir, el exceso de los de, de las corrientes heréticas, el exceso de las corrientes heréticas fue como el menosprecio de ciertas realidades y ciertas doctrinas desde el punto de vista eh, ya propiamente eh, ortodoxas. Por ejemplo, no solamente criticaron la, la, la vida suntuosa de los, pre, de los obispos o de los clérigos, sino que también en algún momento algunos pugnaban por la, por el cese, por así decir, del sacerdocio o por la, o, o la cuestión de, las, de los sacramentos, ¿sí? o la cuestión de la iglesia entonces es en este contexto en el cual bueno, pues la iglesia también pues, eh, se pone en el arte y dice, bueno pues sí, quizá en algún momento tuvo que reconocer pues, la, la cuestión de la, de la riqueza pero sobre todo aquí la cuestión doctrinaria y la cuestión de fe Sí. Mm -hmm. que no se puede separar obviamente definitivamente sí, superar, sí, sí. pero si sí es eh, en, en una primera la primera intención fue buena ¿sí? okay. o sea predicar la pobreza de Cristo pero eso fue vuelvo a repetirlo frente a los excesos que en algún momento pues la, comun la, la, la gente vio Te Ajá. quisiera decir otra cosa aparte piensa por ejemplo dentro, de la, dentro del ámbito de la edad media en la baja edad media bueno, ya desde Carlos Magno, por ejemplo, que supiera, quien supiera leer y escribir, pues era formaba parte de la Iglesia o, de, o del Estado clerical, verdad? Porque uh -huh. los campesinos y los trabajadores, pues no, no tienen acceso. Ya en este periodo, poco a poco, hay esa, hay esa realidad de, la, de, de saber leer, de saber escribir, de, de comenzar a ver una, la, la Biblia, de comenzar, aunque no era una, un manejo libre, verdad? Sí. Pero sí, unos primeros acercamientos a la, a, la, a la Sagrada Escritura Que no todos tenían la potestad de predicar ¿sí? O sea, solamente se podía predicar con el, con el permiso del obispo Entonces, también eso estos, estos momentos se volvieron en movimientos de predicadores Siendo así, que no podían predicar porque no tenían la autoridad episcopal ah. Entonces, eh, te digo Y, por ejemplo, la interpretación libre de la Sagrada Escritura Pues, a final de cuentas pues ¿quién la regula, ¿verdad? aparte la, la, la Sagrada Escritura en latín quizá el latín ya poco a poco, se, poco, a poco fue cayendo en, des, en desuso por parte de, las, de, los, eh, de los niveles un poco más uh -huh. bajos entonces solamente utilizado por la, por la esfera eclesiástica entonces es, es este, como esta necesidad de ir explicando y de ir interpretando la Sagrada Escritura ¿verdad? Pero obviamente quienes tenían la potestad de, de, de interpretar la sagrada escritura, pues eran los clérigos, los obispos principalmente, y el Papa, pues no se diga. Así es. Entonces, pues fueron, fueron estos movimientos en los cuales, como que se fue eh, tornando, ¿verdad?, poco a poco, como esta, esta realidad de alergia. La, la hubieran querido, ¿no? Pero al final de cuentas, pues tuvo pues, su, su, su propia interpretación. Ajá. Ya Inocencio. Tercero, en el 1199 que es otro papa sí. que, que dio pauta para la para la, la inquisición pues eh, la herejía el papa Inocencio III en la en la bula Vergenti sincenium la uh -huh. considera como una traición contra Dios uh -huh. y en un crimen la herejía con Inocencio III catalogada como crimen y obviamente un crimen se persigue Luego entonces, pues, ¿quién lo va a perseguir? Pues la, el, poder el poder eclesiástico. Okay. Aquí con el Papa Inocencio III se da una, un giro en torno a su, a su, a su relación con el, con el poder civil o con el poder secular. Porque el Papa uh -huh. Inocencio III no quiere la injerencia del poder civil para la, para la represión de la herejía. La represión de la herejía según él es del poder espiritual. Entonces aquí hay, hay ciertas, eh, ciertas eh, luchas, también pudiéramos decir, entre el poder espiritual el poder, y el poder secular. Los herejes son considerados ya en este momento como peligrosos, como demoníacos y como perversos. Entonces poco a poco se le va dando una connotación...